Hola, soy Pedro dortantequera eh, director de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna y esta pequeña píldora de vídeo es para hacerles la presentación del curso que vamos a ver en las próximas semanas que se llama Gestión del Riesgo de Desastres, Amenazas y Vulnerabilidad, y Vulnerabilidad en el siglo XXI. Lo que vamos a ver en este vídeo, fundamentalmente, es una, un, unos, unos minutos dedicados al funcionamiento del curso, de tal manera que vamos a ver las principales características del mismo, cuáles son los objetivos que se persiguen, el programa, muy importante en este tipo de cursos, el funcionamiento, sobre todo en cuanto al aula virtual y la evaluación eh, del mismo. Eh, las características fundamentales de este curso es un curso impartido por múltiples especialistas, hasta un total de nueve, tanto desde el, punto, desde el mundo de, de la academia, el mundo académico, eh, como desde el mundo profesional. Eh, tiene una duración de algo más de ocho semanas aproximadamente. Comenzamos el 15 de octubre, como ya saben, y terminamos el 3 de diciembre. Y es un curso, un curso totalmente online, totalmente virtual. Para ello se usará la plataforma de la Fundación General de la Universidad de La Laguna eh, con una aula específica para el curso donde estarán colgados eh, todos los materiales. Como objetivos fundamentales, eh, lo que pretende eh, este curso es, en primer lugar, concienciar sobre la, la reducción del riesgo de desastres y, y teniendo un enfoque que modifique el enfoque tradicional en la reducción del riesgo de desastres, como se verá, y, de la, y también en las emergencias. Eh, un segundo objetivo sería eh, aprender o comprender los principales conceptos derivados del, del, de lo que sería el, el riesgo y también eh, los conceptos fundamentales, la epistemología de el, en el campo de las amenazas, sobre todo amenazas geológicas morfológicas y climáticas. Luego también es importante el conocimiento de las herramientas que se utilizan para este tipo de, de gestión de reducción del riesgo de desastre, así como poder identificar y evaluar los peligros y los riesgos a los que están expuestos las, las comunidades locales en, en un sentido amplio. Por último, eh, se procura extender la visión de Naciones Unidas de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastre de Naciones Unidas, amparadas bajo el marco de acción de Sendai. El programa del curso está conformado concretamente por cuatro bloques. El primero de ellos tiene dos temas dedicados a la epistemología, lo, todo lo que tiene que ver con la terminología eh, que decíamos antes en los objetivos. En segundo lugar, la evaluación de riesgos de desastres, ya veremos eso que consiste de una forma relativamente amplia y la identificación de las amenazas. Un segundo bloque que tiene eh, cinco temas que están dedicados básicamente a lo que son las amenazas, amenazas geológicas y geomorfológicas, con un siguiente apartado que, que ocupa una parte de ellas que son los peligros asociados a las entradas de la lava en el mar, las amenazas climáticas y otro apartado dedicado a las amenazas que, relacionadas con el, con el calentamiento global y por último algo de las amenazas antropogénicas. El tercer bloque está dedicado a los elementos vulnerables y la reducción de la vulnerabilidad en un sentido amplio, la comunicación y la intervención eh, en, en este tipo de cuestiones y, por último, un, un capítulo o un tema que hemos incluido en esta séptima edición de este curso, que es género y desastre. Como último bloque, como cuarto bloque, tenemos tres temas. El primero sería preparación y gestión de los desastres. En segundo lugar, la alta temprana y, y todo lo que tiene que ver con los planes de emergencia. Y, por último, el marco global en el que se inserta la reducción del riesgo de desastre el funcionamiento de este curso, eh, en realidad, eh, lo que vamos a encontrar básicamente en el aula virtual es que en cada bloque se, eh, tendremos un pequeño manual guía que estará elaborado por el grupo de profesores que conforman el, el curso. En segundo lugar, archivos interactivos de síntesis de diferente tipo, como ya, ya se verá. Eh, Vídeos explicativos, algunos de los apartados de los temas que conforman el, el curso. Eh, lecturas, por supuesto, lecturas recomendadas y lecturas optativas para eh, conseguir ampliar la información que quiera ampliar el alumno de una forma autónoma. Eh, enlaces a los principales eh, webs, digamos específicas de este tipo de cuestiones que tengan que ver con, los, con las amenazas, con los riesgos, con las emergencias, con los desastres en general. Y también durante todo el curso, por supuesto, el alumnado estará permanentemente asesorado por el grupo de profesores en horario laboral eh, y en, en días laborables también, teniendo en cuenta que tenemos alumnos que proceden de América Latina y siempre el horario será el horario de las Islas Canarias, que es el horario precisamente de Greenwich. Para la evaluación del curso tenemos que al final de cada bloque eh, el alumno tendrá un ejercicio evaluatorio de los contenidos, es decir, tendrán eh, cuatro ejercicios y al final del curso el alumno deberá hacer, el alumno o la alumna deberá hacer una, una tarea la nota final que obtendrá el estudiante será la suma de los cuestionarios, que suponen 5 puntos sobre 10, eh, la tarea o la práctica, que serán 4 puntos sobre 10, y la asistencia y la participación, que también es importante para hacer mucho más atractiva la docencia interactiva que supone el, la docencia online, pues tendrá como valor 1 punto sobre 10. Y nada más. Muchas gracias y muchos ánimos con el curso. <música>